Amigos, no se pierdan el siguiente capítulo de Creepycracia. Hoy hablaremos de algunas cosas asquerosas que tienen todos los McDonald's. Y recuerden que apoyando a Creepycracia ayudan a que el equipo de Estilocracia pueda seguir dándoles vídeos diariamente. Apóyennos visitando el link que les dejamos a continuación.